Estas son las siete cosas que le pasa a un hombre que no valora a una mujer. Tristemente, un hombre pasa por muchas etapas en su vida en la cual intenta Ordenar su vida, intenta entender cómo debe interactuar con otras personas y en el acto regularmente comete errores como cualquier otro ser humano. Y tristemente en este contexto de cosas termina por experimentar cosas desagradables asociadas a esas malas decisiones que toma. Y en muchas ocasiones un hombre que no sabe valorar a una mujer, ya sea por las razones que sea, ya sea porque no sabe reconocer en ella a una mujer valiosa, termina por experimentar estas estas 7 cosas que te voy a describir a continuación. Así que si estás listo o estás lista para este video, quiero pedirte que antes, una vez que has terminado este video, me dejes el emoji de una estrella en los comentarios. De esta manera sabré que este video te gustó. Lo segundo es que me dejes sugerencias para otro video en los comentarios de los que te gustaría que estemos hablando en futuros videos. Y lo tercero también, te invito a que nos apoyes en Patreon. Te voy a dejar el enlace el link para que puedas suscribirte y de esta manera podemos seguir produciendo más y más de estos videos para que pueda yo incluso contratar a una psicóloga para que me ayude a hacer los guiones y de esta manera poder juntos ir creciendo y de esta manera esta información siga siendo libre porque te cuento algo en realidad esta información tan valiosa que estoy compartiendo contigo se da gracias a la publicidad que se inserta en los videos sin embargo si podemos contar con un mayor presupuesto, podemos incluso contratar a psicólogos, a psicólogas para seguir ofreciendo información de mayor calidad. Así que sé parte de este gran proyecto. Apóyanos en Patreon y acto seguido suscríbete. Muy bien, vamos a hablar sobre estos, estas 7 cosas que les pasa a un hombre cuando no valora a una mujer. Número 1. La busca en otras mujeres. Hace tiempo atrás, cuando trabajé como coach de parejas, y concretamente ayudar a ciertas personas a recuperar sus relaciones fallidas, eh, había algo interesante que ocurría en la vida de muchos hombres. Muchos hombres llegaban a asumir que sus novias, sus parejas, sus convivientes iban a estar con ellos independientemente del trato que ellos les daban a ellas. Parecía que creían en el destino y creían que había un adhesivo tan fuerte y la sensación de que jamás iban a perder el amor de esta mujer y por lo tanto no se preocupaban en tratarla bien. Regularmente la ignoraban, regularmente le hacían una escena de celos, regularmente las desvalorizaban, regularmente las dejaban muchos días, semanas, solas. Se iban de viaje por el trabajo y sencillamente no se preocupaban en cultivar la relación. Recuerdo el caso de un chico que era un DJ que sostenía una relación con una chica y por su trabajo tenía que viajar bastante y estar presente en muchos after parties o en algunos, eh, algunos eventos de música electrónica. Y en este contexto de cosas, él no le dedicaba tiempo a la relación. En realidad no se preocupaba porque la relación tuviera trascendencia, sino que en su lugar pues sencillamente se esmeraba o se enfocaba sola y sencillamente. En su trabajo, su trabajo era su Dios, su trabajo era su esposa y no, no su novia. Y él constantemente estaba metido en este contexto de trabajo, estando atendiendo a productores de música, hablando con artistas, comprando instrumentaria, comprando un montón de cosas, metido en tantas cosas que ella era la última cosa en la cual él se preocupaba. Con el tiempo esta situación se fue agravando y se fue agravando hasta que ella conoció a alguien importante en la universidad. Empezó a estudiar y oportunamente se dio la oportunidad, valga la redundancia, de poder estar con alguien que sí la trataba bien, que sí le dedicaba tiempo, que sí le apoyaba en sus metas. Y eso poco a poco a ella le fue dando ese cariño que tanto ella esperó, y concretamente con ello. Y obviamente terminó enamorándose de cada gesto que este chico le dio. Con el tiempo, él... Finalmente se, se terminó Convirtiendo en algo importante para ella Ahora, ¿qué pasó con el DJ? ¿Qué pasó con este chico de la música? Muy bien, pues con el tiempo me buscó y me preguntó Mira, me gustaría volver con mi ex Lo que pasa es de que la he perdido Se fue con otro tipo y la quiero recuperar No la valoré, se me fue Y bueno, el caso es de que yo le sugerí Que mientras pasaba esto, que tratara la, la manera de involucrarse con otras personas Para que su necesidad De afecto no espantara A, a la chica y para que pudiera volver otra vez a reconectar con ella él intentó hacer esto intentó tener amistades intentó tener otros amigos pero también intentó tener otros amoríos con otras mujeres, cosa que yo no le sugerí pero sin embargo la hizo, o lo hizo y en ese instante él vino y, y se involucró con otras mujeres que le parecían interesantes sin embargo le pasó algo muy interesante, le pasó algo muy revelador, algo muy perturbador y es que y es que buscaba a su expareja en cada una de las mujeres con las que se involucraba, llegando al punto de que se involucró con una chica que se llamaba Ofelia y la llamó Carmen, tal como se llamaba su expareja, aquella a aquella que no valoró. Literalmente estaba proyectando a Carmen en cada mujer con la que se involucraba. Era interesante cómo este fenómeno se daba porque él, en realidad, no podía disfrutar de sus relaciones, no podía tener amoríos, no podía tener aventuras porque la imagen de Carmen llegaba una y otra y otra y otra vez a su mente. Había una proyección, había la necesidad de estar con Carmen y esto es literalmente lo que le ocurrió a él, es algo que le ocurrió porque literalmente no podía dejar de pensar en Carmen. Y la veía en otras mujeres. Número 2. No deja de pensar en ella. Siguiendo con este tema de este chico, en realidad no podía dejar de pensar en ella. Y esto realmente le robaba concentración en el trabajo. Esa vez cuando él tenía a Carmen segura. Y la tenía a una esquina siempre para él. Pues básicamente él se podía concentrar en su trabajo. Se podía concentrar en sus cosas. Y para él no había ninguna necesidad de estarse preocupando por eso, porque él sabía que cada vez que llegara de viaje, Carmen iba a estar ahí. Pero en esta ocasión, cuando se da cuenta que Carmen ya no está en la habitación, ya no está en la casa, ya no lo está esperando, pues ahí es que las cosas cambian, porque literalmente ahora la ausencia de ella se sentía tanto que él ya no podía concentrarse en su trabajo, ya no se podía meter de nuevo en ese rol de ser ese hombre metido en sus proyectos y teniendo a una mujer esperando por él es interesante cómo esto puede llegar a afectar tanto a un hombre porque en realidad él cuando tiene el cariño de una mujer al final de cuentas se concentra en sus cosas trabaja se mete en sus proyectos, viaja, se involucra con otras personas, sale más seguido con los amigos. Ahora que ya no tiene el cariño de una mujer detrás de él, parece que todo eso desequilibra su vida y literalmente ya no tiene tiempo para los amigos, ya no le apetece trabajar y ya no le apetece viajar. Simplemente se la pasa ahí pensando en la chica que no valoró. Número 3. Llora por ella. La realidad es que parece tonto, pero hasta el hombre más duro termina llorando por una mujer que no valora porque en realidad... Si siente la ausencia, incluso se llega a sentir tonto. Ponte a pensar en esto y, pre y presta atención a esto que te voy a contar. Él en realidad se siente como un tipo que encontró un billete de lotería premiado. Lo encontró en la calle, tiene el boleto de lotería, acaba de enterarse de que lo tiene, pero sorpresa, simplemente en una borrachera. Se lo llevó, estaba tan contento que tenía el billete de lotería, se lo llevó en la borrachera y lo perdió en aquel lugar donde fue a ponerse borracho. Despierta el siguiente día con una resaca de los mil demonios y se da cuenta que no tiene el billete de lotería. ¿Dónde lo dejó? No lo sabe. ¿Dónde lo perdió? No lo sabe. Lo único que sabe es que en el noticiero de la mañana anuncian que el ganador del billete de lotería era un pobre hombre indigente que se lo había encontrado en un parque, él tenía ese billete de lotería, él tenía esa suerte, en un arrebato de emociones terminó perdiéndolo, en un arrebato, en una loquera, en una situación, en una borrachera terminó perdiendo ese billete, así de tonto se llega a sentir un hombre que no valora a una mujer y por esa misma razón llora con esa intensidad. Número 4. Intenta volver con ella. Tal como te comentaba con este caso de este amigo mío que me buscó para que le ayudara para volver con su ex. En realidad él estaba gastando dinero, estaba gastando tiempo en volver con ella. Y es que literalmente me decía, fíjate que me compré un libro aquí en una librería que dice que garantiza que si se siguen los pasos voy a volver con mi ex. Acabo de comprar este material en tal página y dice que me va a garantizar volver con ella. Literalmente, él estaba buscando todas las maneras posibles. Incluso me dijo, ¿sabes qué? Ayer fui con una, una chica, una vidente, una chica que adivina. Me leyó las cartas y me dijo que estoy destinado a volver con mi ex. Literalmente, este hombre se estaba gastando miles y miles de... de... de, de, de llamémosle pesos mexicanos o dólares... Por volver con su ex, literalmente estaba intentando volver con ella a base de amarres, a base de adivinos, a base de manuales, a base de consejos, a base de coach, a base de psicólogos. En esencia estaba intentando volver con ella. Número 5. La estalqueaba en redes sociales, es que literalmente me decía, sabes que hoy ella subió una foto de un viaje que hizo a un lugar a donde fuimos. Es que sabes que ella eh, tiene puesta esta, esta blusa. Sabes que ella eh, está haciendo esto. Literalmente la estalqueaba en redes sociales. Y 7. Número 7. Habla mal de ella. En algún momento, las conversaciones que teníamos entre los dos se centraban en destacar defectos que ella tenía. Y es que literalmente para él, su ex, Tenía esa necesidad de, de él convencerse de que tomó una decisión óptima al no haberla valorado. Se le pasaba y luego reconocía que fue su error. Pero habían episodios en las que él hablaba mal de ella. ¿Por qué? Para convencerse de que había tomado una buena decisión cuando en realidad fue la decisión más tonta que había tomado. Así, si este video te gustó y te sentiste identificado o identificada con lo que aquí hemos hablado, pues déjame el emoji de una mariposa y lo otro es que te suscribas a este canal y nos apoyes en Patreon. Así nos vemos en otros videos. Este foto amigo Marco.